Bueno, bueno, bueno, bueno. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo eh, del canal de David Morganson. Eh, en este, en este vídeo vamos a ver una explicación de por qué instalar la ROM xiaomi.eu. Es decir, por qué co coger tu Xiaomi, sea la versión que sea, sea el modelo que sea, y por qué te invito a que pienses, a que barajes la posibilidad de ponerle la ROM xiaomi.eu. ¿vale? Primero, antes de empezar, ahí quiero hacer un paso atrás. Vale, dos pasos atrás. Uno, recordarte que hay un vídeo. Voy a dejar aquí una etiqueta y abajo en la descripción un, vídeo, un link de un vídeo en el cual explico todos los temas relacionados con las versiones de ROM, eh, versiones de teléfonos de Xiaomi, que si internacional, que si global, que si estable, que si no sé qué. Sí, eso en el otro vídeo lo he explicado. Este vídeo, pero por pues, si acabas de aterrizar. Pues voy a hablar única y exclusivamente sobre por qué vamos a poner la Xiaomi.eu, ¿vale? Porque invito a hacer eso. De ROMs, en un Xiaomi, podemos poner dos tipos de ROM, ¿vale? Podemos poner ROMS. ROMS es el software que mueve el teléfono con base Miui. ¿Sí? Base MIUI, MiUI. Y luego te podemos poner, también existe la opción eh, de ponerlas con base AOSP vale que es Android eh, Open Source Project, que esto sería Android Stock, o Vanilla se llama, me parece, ¿no? Sí, Android Stock, ¿vale? Tenemos estas dos opciones eh, de desarrollo de ROMs, ¿vale? Dicho esto, solo lo quería mencionar porque algunas personas que son muy, muy. que van a puntualizar mucho, y a mí eso me encanta, me encanta, que con todo el respeto y el buen hacer en los comentarios se pongan este tipo de cosas, me encanta, y lo agradezco un montón. Eh, para hilar más fino, tenemos este dos, estos dos tipos de ROM, ¿vale? Nosotros vamos a hablar concretamente de la mejor ROM con base MIUI que es la Xiaomi.eu, ¿vale? No lo digo yo que sea la mejor ROM, no lo digo yo. Es que la gran mayoría, por no decir todas, las ROMs que derivan de base new, porque aquí tenemos un listado de ROMs y aquí también teníamos otro listado de ROMs, de aquí, la, todas derivan de Xiaomi.eu. Igual, igual que la, el 90%, el 90 de las ROMs con base AOSP derivan de LineageOS. OS. Vale, Lineage OS, ¿vale? De esto nos olvidamos ahora mismo. Vamos a centrarnos aquí, vamos a centrarnos en las ROMs con base MIUI, concretamente en la Xiaomi.eu y por qué quiero eh, enfatizar en que esta ROM es buena, ¿vale? Bien, dicho esto, dicho esto, Xiaomi.eu, ha habido dos personas que muy acertadamente en los comentarios me han apuntado eh, que explique y, y que, bueno, que argumente el tema de las dos versiones que existen de Xiaomi.eu. Correcto, yo os lo agradezco. Bien, Xiaomi.eu existen dos versiones, ¿vale? A su vez, existe una versión que es semanal y otra versión que es mensual, ¿vale? Os recuerdo, os recuerdo, vamos a hacer un pequeño recordatorio, que de las ROMs oficiales, porque estas ROMs son no oficiales, voy a apuntarlo aquí, Eso, ese dato me parece importante. Esto es no oficial, ¿vale? ROMs no oficiales. En cambio, las ROMs oficiales... Como teníamos en el otro vídeo, ¿eh? que al inicio de este vídeo he dejado el, el, la etiqueta y abajo dejo en la descripción el link, tenemos de oficiales, recuerdo, es un recordatorio del anterior vídeo, ya sé que si lo has visto, pues esto te va a resultar redundante, pero por si alguien ha aterrizado ahora le puede servir, vamos a ser un poquito comprensivos y empáticos, vamos a ver, de las oficiales tenemos las eh, chinas, que hay dos, Vamos a llamarle China en lugar de chinas. Y de, y de oficiales también tenemos las globales, ¿vale? Globales. Ambas tienen dos versiones a su vez, ¿vale? Tienen dos versiones. Una que es estable. Esta, jolines. Estable. Y otra que es developer, ¿Vale? Ahora explico por qué explico esto. Vale, Mira, mira, mira. Mira el truco del Pine. Fijaos. Fijaos el truco del Pine. Esto ya sí que es lamentable. ¡Ea! ¿Cómo se ha quedado? Mm, ha quedado un poco cutre. Ahí. ¿Sí? ¿Estamos? Esto es lo que tenemos. Y esto es oficial. Oficial significa que la marca Xiaomi... ...en la página web... en miui.com, ...¿de acuerdo? Lo podemos encontrar y ver. Es decir, si tú tienes dudas de un modelo te puedes ir a la página web en .miui .com, tú pones esto en Google ¿sí? y a la, esta página web te lleva la página web oficial de Xiaomi ¿sí? te lleva a, a un listado de teléfonos que existen y de ROMs disponibles para ese teléfono y versiones lo que expliqué en el anterior vídeo ¿vale? entonces, esto lo he explicado porque de aquí de aquí de aquí deriva esta, vamos a ponerla aquí y de aquí, deriva esta ¿Qué es esto? Aquí, xiaomi.eu Los chicos de xiaomi.eu Ponen un paquete más Multi Idioma ¿sí? Y también le ponen mejoras Que pongo un asterisco porque quiero deciros a continuación Tengo la página web abierta Y os explicaré las mejoras que trae Porque no solo es el paquete multi idioma, hay una serie de mejoras ¿vale? Es decir Cogen la ROM china estable y developer el motivo por el cual coge la ROM China Stable Developer lo tienes explicado en el otro vídeo. Y le ponen un paquete multidioma y unas mejoras, ¿vale? Y se nos transforma en lo siguiente. Se nos transforma en, otra vez, estable o semanal, perdón, mensual, mensual, monthly, que le llaman ellos, que es mensual. O, en otro caso, tenemos la, evidentemente, cada siete días, semanal, o semanal, ¿vale? Y me voy a centrar aquí. Me voy a centrar en lo rojo. ¿De acuerdo? Me voy a centrar en esto. Para empezar, multidioma. Porque mucha gente se compra teléfonos de Xiaomi, se han ido a la página web en .miui.com y han visto que ese teléfono aún no tiene ROM global. Aún no tiene ROM con su idioma. Entonces la opción es, no pasa nada, desbloqueamos bootloader, cambiamos el recovery, instalamos... Xiaomi.eu, que nos va a permitir tener multidioma, ¿vale? Esa es una opción. Y la otra opción, que es por lo que yo lo hago en mis terminales, aun siendo globales, es porque hay unas mejoras. ¿Qué mejoras son esas? Pues mire, querido espectador, para empezar te voy a decir que... Eh, voy a mencionar las mejoras, digamos, más subjetivas, que yo... en Subjetivas no, o sea, en cualquier caso, las que yo veo más, ¿sí? Y luego te voy a decir cómo ver todas. Las mejoras que trae, que no son pocas. Para empezar, la ROM, Xiaomi.eu, está deodexada. ¿Qué es deodexada? Hay unos archivos, ¿no? en la ROM normalmente, que se llaman Odex, y esos archivos suelen entorpecer la gestión de la RAM y la gestión de la memoria interna, la, la, la capacidad de recuperar archivos, etc. Y hace que el teléfono no vaya tan tan fluido, tan eléctrico. La Xiaomi.eu está deodexada, y va como un tiro se nota la diferencia ahora alguien me puede decir bueno pero si yo tengo el global con la estable o la developer ¿se nota la diferencia? la respuesta es sí se nota la diferencia tengo un Redmi 5 Plus con la global perdón tengo un Redmi 5 Plus con la Xiaomi.eu y mi madre tiene el Redmi 5 Plus con la, con la global estable y se nota la diferencia en transiciones en la apertura de apps en gestión de la RAM, etcétera etcétera. luego insisto al final del vídeo os pongo una lista os mostrar una lista de todas las mejoras que trae, ¿vale? Pero las más significativas son que está deodexada y luego que trae mejoras Pijadas eh, Añadidos que no trae la global, estable y developer. Las globales no lo traen. Sí que lo trae la China, pero claro, no vamos a tener un, te un teléfono en chino. O a veces, a veces no digo. La ROM china está en inglés y en chino. Oye, si a ti el idioma inglés no te importa, adelante ¿Sí? A mí, por ejemplo, no me importaría Pero me gusta más tener un español O catalán, entonces eh, Porque esa es la otra, dentro del paquete multidioma Existen idiomas minoritarios ¿Vale? Por si hay alguien hay, hay gente que a veces alguien es muy quichilloso y dice Pues yo lo quiero en gallego, en catalán Pues aquí lo tienes, ¿vale? Bien Esto esto para temas de eh, para, para, para gente de España No me quiero liar Las mejoras que trae la China tardan un poco en llegar A la, a la, a la global, ¿sí? El otro día alguien me comentaba tal, no sé qué, pero se actualiza. Yo no he hablado de que se actualice más o se actualice menos. La Global Developer también se actualiza cada semana. Pero no trae las mejoras que trae la China. Pero no vamos a instalar la ROM China en nuestro terminal. Vamos a instalar la EU. En los próximos vídeos os explicaré, insisto, abriendo un teléfono nuevo, cómo instalar paso por paso... A llegar aquí para poder hacer esto Porque Xiaomi no permite hacer esto de buenas a primeras Xiaomi no permite coger una ROM no oficial Y meterla la que te dé la gana No, no, no, no Xiaomi pone pegas por doquier ¿Vale? Entonces voy a explicar, insisto, paso por paso cómo hacerlo Las mejoras, más mejoras que trae Por ejemplo, aquí tengo un Redmi 5 Plus Que como muchos sabéis Mirad ¿Sí? Ahora hay poca luz Me pide el de esto Hay poca luz, no miento Es que estoy detrás de la cámara Voy a levantar la cabeza se desbloquea, pam, desbloqueo facial y se desbloquea, ¿lo veis? ahora estoy detrás de la cámara, no me ve el móvil ahora estoy delante de la cámara, me ve el móvil y plas, se desbloquea, ¿lo veis? no, no tengo, o sea, tenía la mano aquí pero no tenía el dedo detrás, ¿sí? voy a volverlo a hacer ahora estoy detrás de la cámara, estoy detrás de la cámara me pongo delante del móvil y plas en teoría se tiene que desbloquear, hay muy poca luz, ¿eh? no, me dice que no me reconoce con tan poca luz ahora sí se hace un día hoy asqueroso está lloviendo, ¿veis? ahora sí, lo ha hecho, ¿qué lo veis? vuelvo, insisto, pam, me pongo delante, salgo detrás de la cámara y se desbloquea, hoy hace un día, como podéis ver está lloviendo, hace un día de mierda, increíble, pero bueno, eso quería explicar, hay muchas mejoras, por ejemplo los gestos, yo los tengo deshabilitados, pero existe la navegación por gestos también, y bueno, varias pijadas más que cuando te metes dentro de los ajustes, de acuerdo, pues te das cuenta ¿Vale? Dicho esto, no os engaño para que lo veáis Voy con la ROM Xiaomi... me ha desbloqueado con el facial eh, Xiaomi.eu ¿Lo veis? Se enfoca Xiaomi.eu ¿Sí? ¿Lo veis? Vale, dicho esto, no me quiero liar más ni hacer más largo el vídeo ¿Estamos? Ahora mismo lo que también quería mencionaros es esto Si os metéis en Google ¿Sí? Y ponéis eh, Xiaomi.eu La primera web que os sale ah, Bueno, me ha entrado, me ha entrado directamente ya No sé por qué Ah, porque lo he puesto arriba, perdón Lo pongo en Google Xiaomi.eu Entro dentro de Xiaomi.eu Pam, y esta es la web ¿Vale? Nos vamos a, aquí A Weekly Rooms releases vamos Y la última es esta La de arriba Vamos aquí Basada en, en Miui 9.6 y aquí la tenemos, está lanzada Y como podéis ver, pues hay las dos Hay las dos que he dicho, mensual y semanal aquí las tenéis Esto ya lo explicaré en otro vídeo, no os asustéis ahora Pero donde quería llegar, a donde quería llegar, que no es todo esto No os asustéis, ya lo explicaré todo esto Aquí tenéis todos los idiomas Ni caso ahora mismo, es aquí ¿Sí? Que no están en la global ¿Vale? Que no están en la global Entonces os vais a la misma página web Y la página web lo explica Hay tropecientas cosas más que no están en la global Y que sí que están aquí la gestión de la RAM se nota muchísimo. Luego, un comentario, una reflexión. Muchos decimos, incluso yo a veces, ostras tal, me cojo el de 4 GB de RAM, que el de 4 GB de RAM mejor... Hostias, hay una diferencia entre... entre... La, lástima que no, no tengo el... No tengo el Redmi 5 Plus de mi madre aquí, pero si no lo, lo haría. La diferencia de la RAM. Ya lo, ya lo diré, pero hay una diferencia de la RAM de 500, 600 MB de RAM, ¿eh? Libres. Es decir, es decir... Si tú dices, ostras, es que me quiero coger el de 4 GB de RAM Cógete el de 3 y ponle la Xiaomi.eu Vas a tener la misma RAM disponible Cuidado con eso, ¿eh? que, no, que poca broma, lo digo en serio Entonces, aquí tenéis todas las mejoras Y os lo leéis si queréis Pero vamos, eh, hay muchas cosas que casi no se notan pero están ¿vale? El teléfono, lo que sí os digo es que va muy rápido Es decir, las transiciones, todo ¿eh? es, es, es muy eléctrico, es muy muy eléctrico De verdad os lo digo, es muy eléctrico y eso sí que se nota mucho Tú abres algo y es instantáneo De verdad, plas, plas, plas, Da una sensación muy muy buena Diferente a la global La global va como un poquito al relentí ¿vale? En los siguientes vídeos explicaré Cómo llegar a poder instalar ROMs no oficiales Que se ha de seguir unos pasos Es complejo Si te lo explican mal Si te lo explican eh, así Yo creo que es muy fácil ¿vale? Lo explicaré, insisto, cogiendo un teléfono Abriéndolo y haciéndolo desde cero, creando una cuenta Miwi nueva, todo nuevo, desde cero, insisto, para que no haya ningún tipo de problema, ¿vale? Cualquier duda me la dejáis en los comentarios. Un saludo y que vaya muy bien. Adiós.